ÉPICAS batallas del rap del friquismo! ¡Dante! ¡Contra... ¡Kratos! ¡Vamos! Descendiendo desde el monte Olimpo ha llegado Kratos, Kratos. Tante, vas a pasar un mal rato Voy a apretar tu corona de espinas Para atravesar esa inmunda cabeza Y a destrozar tu armadura mediante mi sexo No creo que te salves y rezas Este, este será el comienzo, comienzo de tu fin Con tus tripas, tripas voy a hacerme un festín, festín. Me copias hasta los Witts y pero, pero jamás, jamás no. podrás igualar. Lanzo mejores versos que Virgilio Voy a matarte aunque tú ya estés muerto de tu derrota en este combate a la cruz Que ahora llevas cogida en tu oh, cuerpo Dios mío, santo señor, solo te pido Que hagas el favor de conducir por La senda correcta este en pío, maligno y sucio Pecador, ah no, debes Sufrir, si esa es tu voluntad, se ha de cumplir Yo seré castigador de este Sucio traidor de la fe, tu vida acaba aquí Soy el MC más cristiano y el más Veterano en despedazar gente con saña Voy a desgarrar tu linda faldita con el Feroz corte de mi gran guadaña, Verte Maquillado como un drag queen, me dan y vómitos. seres la Billis, un pobre infeliz que quiere ser buen Johnson cuando no llega ni a medio Bruce Willis. No sé bien qué da más asco si tu peli de anime o tus rimas. Debiste quedarte en el limbo, no eres consciente de lo que se te viene, viene encima. ¿Luchas en nombre de un dios? Bueno, tráemelo para darle una paliza. Creo que tendré mucho mejor aspecto cuando te mate y me pegue tu ceniza. Por recorrer los nueve círculos del infierno, te crees poderoso y muy culpable. Cool? Son más peligrosos los círculos de Google Plus Uh Que te mataron por la espalda con un cuchillo de mierda Que tonto la hay Que esperar de un copión que se llama como el emo triste de Devil May Cry Soy el auténtico Dante, no hace pobre pijo al alpino que no viene el caso Sin duda usaré tu calma como bola mágica para predecir tu fracaso Cuando te venzas solamente seré uno más a quien debas venganza, amen. Abre la caja de Pandora, pues en esta lucha no tienes ninguna esperanza Avanza si quieres, siéntame Sabes que si vienes no podrás volver Al menos yo salví a Beatriz No puedes decir lo mismo de tu hija y tu mujer Voy a volverte un fantasma de veras si Y así creciente era, se quedará atónita Con que eres espartano, eh Pues acabarás, igual que Leónidas El enterrador cavaba tu tumba porque conocía mi don Quítate de la cara esa menstruación Te condeno al fuego de la perdición Ya regresé del infierno numerosas veces Puedes verme en Wikipedia Salir del no para mí es tan fácil como una divina, divina comedia. comedia, ya no perdono ni media Quiero escuchar tus huesos triturados Y he derrotado gorgonas y clubes y dioses Como no mataron a soldado Tras esta cruzada tu juego pasará a llamarse God of War, Descensión Vuelvo el dios de la guerra, un siervo de la muerte Alabado sea yo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides that i'm definitely more <laughs>